una edición especial en la que vamos a hablar de Wordpress de Marbella. Eh, yo no voy a hacer una, la típica charla en la que te cuento los plugins que tú deberías usar, eh, no voy a mostrar eh, pantallazos de los plugins más recomendados, eso es lo que no voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es eh, abrir mi Wordpress, eh, entrar como administrador y enseñarte los plugins que yo estoy usando. Resulta que más de la mitad de los plugins que estoy usando, lo estoy usando porque tengo intención de posicionar mi web. Entonces, eh, voy a desvelar un secreto que mucha gente no conoce, otra gente sí conoce, eh, lo voy a desvelar ahora mismo, quiero decir. es ¿Ah? que para hacer posicionamiento SEO eh, no basta con instalar yogas Es más, de hecho, yogas por sí solo no hace nada para posicionar tu web. Entonces, la mitad de los plugins que yo utilizo están directa o indirectamente relacionados con el posicionamiento y yo los mostraré en pantalla, eh, mostraré eh, las pantallas de configuración y según la gente vaya preguntando más por uno o por otro, eh, manteniendo una escucha activa, eh, lo voy a hacer así para que sea más divertido para mí, porque si me lo llevo preparado es muy aburrido. Y entonces sobre la marcha pues iré explicando por qué tengo configurado este plugin de esta forma o por qué tengo este otro de esta otra forma y qué pretendo conseguir con eso eh, de cara al posicionamiento en unos casos y a todo lo demás en los otros casos. Por instalarlos ninguno hace nada realmente. Sin embargo, si los configuras correctamente y creas unos contenidos con una arquitectura y, una, y consigues una reacción a esos contenidos, pues entonces sí, entonces de qué forma consigues crear esos contenidos, eh, estructurarlos y conseguir esas reacciones, pues muchos de los plugins que yo tengo instalados sirven para fomentar precisamente eso, de forma indirecta a todos ellos, pero es que la mejor forma uh -huh. en este mundo de conseguir algo es de forma indirecta, porque cuando tú vas a la discoteca y pretendes ligarte con una chica, tú no le preguntas la frase que tenemos en mente, tú le, le, le, te andas por las ramas y al final... Eh, consigues lo que quieres, pues con esto eh, funciona un poco parecido o sea, tú no puedes crear un contenido con un objetivo quiero decir que si tú estás vendiendo algo tú no puedes salir diciendo yo vendo esto, tienes que explicar lo que es explicar eh, aportar valor a lo mejor conseguir una reacción acción, reacción, repercusión pues todo esto se se, se aplica a la generación de contenidos, Wordpress es el gestor de contenidos por excelencia pues como no Vamos a sacarle partido a través de nuestros contenidos, de los plugins que nos ayudan y de la correcta configuración. Yo no voy a explicar cómo se configuran correctamente, yo voy a explicar cómo lo hago yo. Y probablemente eso le sea útil a alguien y probablemente alguien haga preguntas, que esas preguntas le sean útil a, a, a los demás. Si el día de la, del evento eh, alguien que no está en el evento visita mi blog y ve cosas raras, pues será porque estaré tocando cosas. Intentaré co eh, to cambiar lo menos posible pero efectivamente mostraré el, el blog eh, realmente. Simplemente el día de antes miraré si tengo algo por actualizar para no dar pistas sobre posibles agujeros a posibles hackers y por lo demás pues será todo eh, de verdad. Efectivamente, es un señor plugin, porque estamos hablando de WooCommerce, que ocupa, es curioso porque siempre lo comparo, WooCommerce ocupa comprimido, cuando te viene en zip, más de 8 megas, y Wordpress está en menos de 7, unos 6 megas y poco, o sea que ocupa más de código, más espacio tamaño superior solo de este plugin comparado con WordPress o sea que imaginaros si es un señor plugin pues sí voy a hablar de WooCommerce y concretamente voy a hablar de técnicas de marketing técnicas de marketing tradicional técnicas de marketing de toda la vida del retail marketing del marketing de bueno de relaciones de todo bueno lo que se estudia en, en la carrera pero aplicado al e-commerce, es decir, y en este caso concretamente a WooCommerce. Es decir, ¿cómo podemos aplicar el marketing tradicional de toda la vida? Porque no, no es que cambie, no es que estemos cambiando el paradigma de, del comercio, porque es electrónico en este caso, sino que en realidad es lo mismo. Muchas veces hemos oído hablar de uh, los supermercados, el marketing de supermercados. Sí, si el estante está a la altura de los ojos se vende un 50% más, por ejemplo. Bien, vamos a comparar esto, por ejemplo, con el scroll. que pasa cuando tienes un producto uh, en los, en, por encima del scroll y, por ejemplo, imaginémonos una tienda de muebles y tiene varias uh, filas de sofás? Uh, ¿Cuántos clics y cuántas visualizaciones tienen esos que están ahí y los que están debajo? ¿Cuántas veces se ven cada uno? Eh, otra cosa del retail marketing típica es el flujo del, de las visitas cuando entran en una tienda que por inercia vamos a la derecha, después hacemos un cierto recorrido, etcétera ¿Cómo guiar a una persona a través del comercio? Bien, en este caso, ¿cómo guiarla a través de la web? Es exactamente lo mismo. Los hotspots también, que son esos puntos, como en los supermercados, ya sabemos, las esquinas de esas, de cada isla de productos, hay esas esquinas con ofertas. ¿Dónde están? En este caso, en nuestra página web. Es decir, vamos a establecer, Va a ser divertido porque vamos a establecer un paralelismo con el día a día, cuando vas a un supermercado, cuando vas a una tienda, cuando ves un anuncio en televisión, y vamos a ver cómo transformar eso y traducirlo a WooCommerce. Con lo que creo que, que va a ser muy, muy interesante. Sí, bueno, en principio la mía sí que va a ser un poquito más, más técnica y va a estar un poquito más enfocada en... en o en gente que ya desarrolla temas o en gente que quiere aprender un poquito eh, algo básico de cómo desarrollar correctamente un tema un theme o, o, sí, me voy a centrar básicamente en, en en dos frameworks diferentes, bueno un framework de CSS, el foundation 5 eh, para desarrollar web responsive y, y cómo combinarlo con con el tema base, el tema starter team, eh, en este caso el underscores, que es el que es, bueno, está utilizado en, por automatic y, y tiene mucho uso entre, entre muchos profesionales. Voy a dar unas pinceladas de cómo bueno, de lo que es de lo que es foundation en sí, el, el framework CSS, eh, explicar un poquito cómo funciona Segurit, las ventajas que tiene sobre otros sistemas. Y, y también explicar cómo, bueno, cómo descargarlo, cómo configurarlo, cómo personalizarlo un poco. Y al igual eh, lo mismo con, con anders pues, cómo descargarse el, el tema a base, personalizarlo un poco, cómo está estructurado en cuanto a archivos y, y la estructura de la página. Y después, que es lo más práctico, cómo mezclarlo los dos para en cuestión de ratillo pues generar un tema eh, un tema básico y a partir de ya empezar a, a desarrollar cosas buenas siempre tenemos que tener en cuenta que la seguridad empieza desde uno mismo, ¿no? Entonces la charla y yo la quiero hacer mmm, de dos maneras. Una, va a ser una parte técnica de código muy sencillo, que no se preocupen los que no sepan de código porque es muy sencillo, son cuatro líneas de, de código que hay que colocar aquí y allá. Y luego, eso mismo con código que se puede hacer también con plugins de, de seguridad, ¿vale? Entonces, eh, la charla va a, estar, va a estar dividida en esos dos bloques, ¿no? Uno, eh, tomar medidas de seguridad y, y mis mejores consejos o mis mejores recomendaciones eh, en, para el tema de seguridad y una forma de hacerlo con plugins y otra forma de hacerlo sin plugins, ¿sabes? Si no eres de los que quieres tener muchos plugins y, y eres un poquito mañoso con el, con el código, pues lo hacemos con código. Y si no te quieres complicar la vida con código y prefieres que un plugin que te lo, te, te lo haga solo ¿no? y te vaya informando y demás, pues lo hacemos con, con un plugin. O sea que ahí va a ser una mezcla de, de una parte técnica sencilla y una parte de plugin también con los plugins habituales que utiliza la gente. Y algunos que yo a lo largo de este tiempo he ido, de, he ido de, descubriendo y que me han parecido eh, muy interesantes. Incluso más potente que los plugins más populares que podemos encontrar en, en el repositorio oficial de Wordpress. Probablemente de las charlas más, de las ponencias más técnicas que, que va a haber en, en el Wordpress Day, eh, en principio no es más que un, una necesidad que me surgió personalmente, eh, porque necesitaba tener una instalación múltiple, de hecho es la que yo uso, eh, pero sí las limitaciones que nos, que nos, eh, que nos da el WordPress, WordPress multisite ¿no? Principalmente, pues, el hecho de que haya una única base de datos para todos los sitios web que hay ahí eh, eh, colgados y que todos ellos tengan que, que compartir también la carpeta upload. Para mí, personalmente, pues, me, me resultaba bastante complicado eso. Entonces, lo que hice, pues fue crear una instalación eh, con un Wordpress estándar eh, en la cual puedo poner todos los sitios web que necesite con todos los alias de dominio que necesite eh, cada uno con su propia base de datos, cada uno con su propia carpeta o blogs lo cual me permite que si mañana uno de los Wordpress crece lo puedo sacar de una forma muy sencilla y llevármelo a, un, a una instalación eh, a él solito ¿no? eh, Todavía me queda perfilar algunas cositas eh, para hacerlo aún más perfecto, pero ya os digo que yo llevo meses usándolo y a mí me va de, de escándalo, bueno, no, no lo cambio. Es un WordPress Multisite sui generis, ¿no? Porque pues, permite esa versatilidad que tiene WordPress Multisite de poder compartir temas, de poder compartir eh, plugins, pero vuelvo a, lo, vuelvo a lo mismo, sin la, bajo pues, mi punto de vista, la... la restricción de tener que utilizar una única base de datos para todos los sitios web, que luego a la hora de sacar uno de ahí eh, vamos, hay que santiguarse tres o cuatro veces, porque es, que es imposible. Eh, el objetivo de la charla va a ser ese, va a ser este, Fernando, tengo un problema, tengo este problema, no me vale decir oye, ¿qué pasaría si...? No, esa, a, a, así no jugamos. Aquí el que quiera, el que quiera hacer la pregunta al señor Muñoz, que le haga la pregunta al señor Muñoz, para cada vez que cogemos la página web, la ponemos en la pantalla, la miramos y la empezamos a arreglar, lo que eh, va a salir ganando el, el, el que venga a la charla, va a salir por supuesto ganando la persona que haya, eh, haya hecho la pregunta. Y, y lo que habéis repetido más de una vez es decir, bueno el, la barra de conceptos que no va a cobrar el, eh, no va a cobrar la charla una consultoría SEO cuesta mucho dinero aprovechando uh -huh. a, almohadilla pregunta al señor Muñoz ¿de hablar de originalidad no esperéis originalidad Soy SEO es mucho mejor que las preguntas lleguen antes de la charla si me llegan las preguntas antes de la, antes de yo estar encima de la encima de la mesa, va a ser muchísimo mejor porque vamos a poder entrar en profundidad de una forma mucho más eficiente. Cuanto más información por ello sacar tanto, va a ser es, es, la respuesta va a ser mejor. Eh, no quiero acaparar el almohadilla o el, el de Marbella, pero sí voy a necesitar y, y sí os pediría a los que estáis viéndolo y a, y a organizadores y demás. Eh, ni insistiera mucho en que nos enviaran antes de, antes de la charla las, las preguntas por correo electrónico, eh, Twitter, eh, a través de la página de LinkedIn, a través de la página de Facebook, lo que, lo que veáis oportuno. Eh, Igual lo ideal es que me lleguéis, me, me hagan llegar las preguntas o me hagan llegar el, la página web que creéis que miremos eh, antes para poder entrar en profundidad y dar una solución mucho más, eh, mucho más eh, rentable, mucho más... Eh, mm. Perfecta, Díaz, muy así. Mi charla, eh, voy a hablar sobre MailPoet. Es un plugin para crear newsletters, boletines de noticias, de campañas de mailing, de marketing, etcétera. Entonces, la idea es enseñar un poquito eh, las funcionalidades básicas para quien no lo conozca y algunos chiquitos sobre su utilización y qué es lo que trae la nueva versión, un poquito de todo. La, la nueva versión de MailPoet está en desarrollo, ahora mismo tenemos el servicio de envío propio, también eh, de MailPoet en, en versión beta, ahora mismo estamos con unos 150 usuarios beta, eh, y está todo como avanzando súper rápido este año en realidad. Entonces, <coughs> algunas de las cositas que me gustaría enseñarles sobre todo a la gente que ya conoce el plugin y que ya saca, sabe el potencial que tiene, pues, contarles un poquito lo que trae nuevo, la nueva versión, que tiene un montón de novedades y que mm, prácticamente, prácticamente lo que hace el plugin ahora mismo, que es poder gestionar todo tipo de newsletter y de tus envíos de campaña etcétera, de por email, eh, integrado en WordPress, desde dentro, sin tener que, que, que utilizar ningún servicio externo, etcétera. Bueno, pues vamos a multiplicar prácticamente las funcionalidades por 10. Y tenemos nuestro propio servicio de, de testing del nivel de spam de tu newsletter. Si puede cualquier persona, es un servicio gratuito puede usarlo. Yo os enseñaré cómo usarlo. Y así te aseguras antes de enviar tu newsletter a lo mejor a 20.000 personas de que no van a ir directamente a la carpeta de spam. Entonces es un servicio que es muy sencillo de usar, pero muchísima gente no lo conoce. Una de las cosas que quiero en la charla contar es eh, los dos truquitos principales que normalmente se usan, eh, que, que yo lo hago a, direct, a, a diario con nuestros clientes en soporte, pues nosotros me, me puede dar soporte tanto a usuarios gratuitos como a los premiums, entonces les ayudamos con este tema muchísimo, y, y es a configurar el SPF y el, el de Kim, y que son como, eh, como firmas de autentificación para que Gmail, Hotmail, etcétera, sepan que tú eres el verdadero remitente y que no eres un spammer, etcétera. Miguel Moreno va a hablar en, en Webperday Day Marbella del tema de la accesibilidad web, que lo consideramos como muy importante porque hay veces que, como que perdemos un poco el rumbo, nos hablará un poquito de, bueno, pues de eh, ¿Cuántos discapacitados hay un poco en el mundo para ponernos en situación, eh, saber cómo está el tema de la ley de accesibilidad web, si se cumple o no se cumple en España? Mm, ponemos aquí un interrogante porque muchos habrá que a lo mejor repasando todos los requisitos que existe esa, esa ley, ya no por adaptarlo a los diferentes discapacitados, sino para cumplir la ley en general muchos seguramente no lo estarán no lo estarán cumpliendo. También hará un poco un repaso a cómo viven las personas discapacitadas, también el eh, todo el acceso a las nuevas tecnologías, los dispositivos que cuentan. Y obviamente entrará en el apartado de WordPress, ¿no? dando esos consejitos de cómo elegir una plantilla pues que sea accesible y cuáles son los principales plugins a instalar para hacer este sitio web el más accesible posible. Y también, igual que Pedro antes nos hablaba de que seguridad, él va a hablar de cómo hacerlo con y sin plugins, pues eh, en este caso también eh, José Miguel hablará un poco de cómo hacer accesible una web, tanto a través de plugins que disponibles, como tocando mínimamente un poco el tema del código.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 Eh, siempre hay un momento un poquito especial que se hace el, el día anterior, por la noche, es un poco extraoficial, uh -huh. pero que se está convirtiendo en una pequeña tradición, que es una, una pequeña cena, tapeo, eh, que hacemos, pues eso, justo la noche anterior, donde bueno se reúnen los ponentes que vienen de fuera, eh, y bueno, y, y todo aquel que quiera un poco acercarse a ellos un poquito fuera del rollo del mismo evento, pues es un momento que que, que ha resultado entrañable en otras ocasiones y, y que pretendemos de nuevo repetir este año. ¿Y dónde, dónde podéis conseguir la entrada? www.marbella.net y también la ahí tenéis en todas las páginas, en eso que llamamos el sidebar, ahí hemos colocado el widget de el widget de, de tiquetea Y en Facebook, en fb.com barra WP Marbella, en este caso WP Day Marbella. Ahí también a través de Facebook, también la etiqueta ticket, podéis conseguir vuestro ticket, 15 euritos, una camiseta... Nos pegaremos allí un papelito, lo mejor que podamos. No queda otra que decirle a la gente, hay que vivir la experiencia WordPress Marbella.